el remojo, y es señor, lo que está pasando en América Latina y es, eh, tenemos dos ejemplos bien importantes que tenemos que tenemos que analizar y eh, decirle a los políticos dominicanos que no se le man en los laureles, que las sociedades que el pueblo muchas veces eh, le dé eh, cuando yo era muchacho que venía en los tiempos de cuaresma eh, volaba mucha cuando uno le decía dale hilo dale hilo, dale hilo le daba, le daba hilo flójale, a, la, flójale, flójale. Flójale a la chichigua ella se iba y después comenzaba uno a hacerle eh, la elevación y hacerle presión hacia atrás así mismo eh, hace el pueblo con los políticos y eso ustedes lo ven un Evo Morales con una con un, un gobierno uno de los mejores gobiernos oigan oigan lo que le estoy diciendo uno de los mejores gobiernos que ha pasado ...en la historia boliviana... ...de los mejores... ...¿cómo terminó? ¿Cómo se fue ayer... ...antes de ayer de su país? ¿Cómo se... ...cómo amaneció... ...luego de, de dejar la presidencia? ¿Sabe por qué? Esa es eso... ...la ambición del poder... ...ese es el fruto... ...de la ambición del poder... ...ese es el fruto... ...de pensar... ...que el pueblo no tiene la razón que el pueblo no, no es fácil de manejar, que el pueblo, todo eso es, es ese fruto. Porque estamos hablando de un gobernante que hace un año y algo, dos años, eh, se, un año y pico se hizo un referéndum donde le dijeron que no, o sea, que no iba. Y forzó, modificó, hizo una estratagema y hasta que eh, logró eh, quedarse y, y, y e ir, e optar por un otro manda, otro mandato en Bolivia. No se parece algo a, a la República Dominicana, no, no tiene algún símil, que no lo sienten que se parece, a, eh, parece que los latinoamericanos tenemos un, un sabor, un, un, un, una ambición, un gusto por esa silla de alfiler, por, ese, por, por estar arriba, por ser... Porque sabemos que el líder es el presidente. Aquí no hay liderazgo sin silla. Aquí no hay liderazgo sin, sin estar eh, mandando desde allá, desde los palacios presidenciales. Y eso parece que es en toda Latinoamérica. Porque mira cómo está Chile. Mira cómo está eh, Argentina. Mira cómo está muchísimos pa más, más países. Entonces, parece ser que nos parecemos tenemos mucho en común no solamente el idioma en Latinoamérica eso se lo dejo de tarea a muchos políticos dominicanos o a la gran mayoría o casi todos que creen que algún día el pueblo no le pasará la factura de la ambición del poder y el enriquecimiento del, de, de los políticos en base a una miseria humana y social que le brindan a sus votantes. Eso. Eso eh, es una tareita, que se la Eso es un, un espejo. Que yo quiero que se vean los políticos. Que algún día es. Algún día es. Que se vean los políticos. Y que nos veamos nosotros. Sí. Eh, como país. Ojalá que eso nos sirva. Eh, de, de elección. Porque por ejemplo. Para nadie es un secreto. Que nosotros. pues Estuvimos. ...al borde casi... ...de una crisis ¿verdad? similar... ...de algo parecido como lo que está pasando en Bolivia... ...porque... ...ahora que muchos... ...podemos ver realmente... ...las consecuencias que pudo haber tenido... Eh, ...si esa... Eh, ...se hubiese materializado... ...esa acción... ...que se tenía previsto... Eh, ...de que el presidente de la República actual... Eh, ...optara por una nueva reelección... ...en la República Dominicana... ...y solamente con el, el simple uh, hecho de optar... ...mira cómo, cómo se ha desmembrado... ...el es, sistema político claro, dominicano... ...claro, vamos, estoy guardando la distancia... Sí, ...porque gracias claro. a Dios todavía nosotros podemos disfrutar... ...¿verdad?... ...de ese poquito eh, de democracia... ...y que los partidos políticos... ...en ese sentido podemos decir que se han sabido manejar... ...reitero eso que dice Sergio Romero... ...es importante que nos veamos en ese espejo... ...mira la situación de Evo Morales ya... Eh, en el día de ayer eh, partió hacia México eh, México pues le abrió los brazos para recibirlo, Evo eh, tiene que irse con la esperanza de algún día poder volver a su país que es Bolivia, que durante 14 años estuvo gobernándolo sacándolo de una claro, miseria extrema, claro. un país de analfabeto un al porcentaje altísimo la gran mayoría hoy, de la población hoy, de origen eh, eh, dejó un nivel de educación al más alto por las nubes así que lamentablemente todo ese trabajo ese esfuerzo que hizo este sindicalista ¿verdad? un claro. boliviano pues eh, tiró se... por la borda por la ambición, la ambición. De, de poder eh, por lo que le ha pasado a muchos y reitero ojalá que nosotros como país que nuestros políticos se vean en ese espejo para que no tengamos nosotros que eh, envueltos en situaciones políticas como esa Ahí están eh, nuestros vecinos.